En este video vamos a ver cómo podemos configurar un virtual host para poder tener diferentes carpetas, diferentes proyectos y asociarle un alias a cada uno y acceder a ellos desde el navegador. En un video anterior habíamos realizado la instalación de Jam en Windows. Teníamos nuestro panel de control, el cual si vamos al botón de Explorer nos manda lo que es la instalación de Jam. Esta es la carpeta. Dentro de esta tenemos la carpeta htdocs, en esta carpeta es donde se alojan todos los archivos que se ven desde el servidor local. Si vamos ahora al panel de controles si y activamos Apache, y vamos al navegador, ingresamos localhost, este alias que viene por defecto de nuestra máquina, lo que hace es acceder a la carpeta que se llama htdocs, dentro de la carpeta Jam. Todos estos archivos que estamos viendo acá, son los que vienen por defecto, cuando realizamos la instalación de Jam. Lo que podemos hacer, es eliminar estos archivos, para dejar la carpeta más limpia, y dentro de esta área es donde iremos alojando todos nuestros proyectos. Por ejemplo, supongamos que tengo un proyecto que estoy desarrollando en Wordpress, Puede que esté desarrollando mi blogs. Escribo el nombre del proyecto. Y dentro de esta carpeta iré alojando todos los archivos de mi blogs. Bien. Ahora, el día de mañana estoy por trabajar en otro proyecto. Por lo tanto, lo que voy a hacer es crear otra carpeta. Y lo voy a llamar, por ejemplo, mi proyecto. Estos nombres son de ejemplos ahora aquí tengo otra aplicación en la cual estoy trabajando, bien para acceder a cada una de estas carpetas yo desde el navegador tendría que ingresar localhost y el nombre de la carpeta y como vemos ya estamos ingresando lo que es la carpeta de Felix Arroz y aquí podría ir viendo el resultado de mi trabajo, es decir, del blog que estoy desarrollando lo mismo para mi proyecto, escribiendo mi proyecto estoy accediendo a la carpeta de mi proyecto. Y si voy para atrás, puedo ver que estoy en el alias localhost y puedo ver las carpetas de mis proyectos y acceder desde aquí. Lo que vamos a ver ahora es cómo asociarle un alias a cada carpeta para poder acceder directamente sin tener que escribir localhost. Lo primero que necesitamos es crear esos alias. En Windows, lo que tenemos que hacer es ir a Equipo, Dentro de equipo, disco local C y la carpeta Windows. Y dentro de esta vamos a localizar la que dice System32. Aquí está. Ahora buscamos la carpeta que se llama Drivers. Ingresamos a esta. Y dentro de esta la carpeta etc. Es un poco largo el recorrido, pero ya llegamos. Aquí tenemos varios archivos. Este archivo que se llama host es el que tiene la configuración de los diferentes alias que vamos a ir creando. Vamos a abrirlo, puede ser con su editor de texto o si no lo podemos abrir con el Bloc de nota. Por un lado tenemos los comentarios y en la parte de abajo tenemos los alias asociados que ya vienen en nuestra máquina. Esto puede variar en diferentes equipos, cada equipo tiene alias, algunos puede tener más, otros menos, Algunos puede que no tenga ninguno. Como vemos aquí arriba, nos está dando un ejemplo de que el localhost, que es el que viene habitualmente por default, lo que hace es acceder al IP que, que es de nuestro equipo local. Bien, vamos a copiar esta parte y lo vamos a pegar en la parte de abajo. Y ahora vamos a crear los alias. La IP siempre va a ser la misma porque es la IP de nuestro equipo. Lo que vamos a crear es el alias. Por ejemplo, yo puedo crear un alias que se llame igual al nombre de mi proyecto. Al blog que estoy desarrollando. Y vamos a hacer lo mismo. Copiar y pegar. Y en la parte de abajo vamos a crear otro alias para la carpeta Mi Proyecto. Estos nombres o estos alias pueden ser eh, lo que ustedes quieran, ¿no? Yo les recomiendo siempre de una manera simple que, que sea igual al nombre de la carpeta para poder recordarlo. Aquí iremos agregando todos los alias que tengamos por cada carpeta. Vamos a guardarlo. Y ya está. Es muy importante mencionar que estamos modificando un archivo del sistema. Por lo tanto tienen que tener los permisos necesarios. Ahora vamos a ir al Apache, a la configuración. Abrimos en este caso el Jam. El panel de control y vamos a ir al botón que dice config y la primera opción que nos aparece que es el archivo httpd.conf es el que vamos a editar para decirle a Apache que redireccione ese alias a una carpeta específica dentro del servidor. Vamos a ir a la página de Apache, vamos a tomar este ejemplo que viene por defecto, simplemente vamos a copiar esta parte, luego lo vamos a modificar, vamos a ir a buscar donde dice listen en 80. Aquí. Y en la parte de abajo. Lo vamos a pegar. Vamos a dejar un poco de sangría dentro de estas etiquetas. Por ejemplo. 1, 2, 3, 4 espacios. Para poder visualizar rápidamente. Vamos a borrar estos que son comentarios. Básicamente este es el código. O esta es una porción del de la configuración que vamos a utilizar para hacer referencia a un proyecto y asociarle un alias lo primero que vamos a hacer aquí es que nos dice dónde está la carpeta a la que quieres redirigir el alias entre comillas lo que vamos a hacer es localizar la ubicación de la carpeta vamos a ir a nuestra carpeta del proyecto vamos a hacer clic derecho copiar la dirección como texto y lo vamos a pegar entre las comillas y fíjense que ya tenemos la ubicación del disco, la carpeta JAM, la carpeta HTDocs y la carpeta de nuestro proyecto. Y en la parte de abajo, el alias que la habíamos creado, ¿se acuerdan? El archivo host. Bueno, aquí es donde va ese alias. Que en este caso lo habíamos llamado como el nombre de la carpeta. Y listo, tenemos configurado un alias para un proyecto. Vamos a configurar el otro. Lo que voy a hacer ahora es copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo para editar simplemente dos cosas. La primero, el nombre de la carpeta. Si regresamos aquí, vemos que se llama mi proyecto. Por lo tanto, modifico esta carpeta y le digo mi proyecto. Y en la parte de abajo, el alias que habíamos creado para esta carpeta, que también se llamaba como el nombre mi proyecto. Bien, una vez que ya tenemos esta configuración lo guardamos y vamos a ir ahora al Apache, vemos que está activo, lo que vamos a hacer es apagarlo y reiniciarlo de nuevo y ahora si voy al navegador y escribo el alias que acabamos de crear vemos que lo que estamos haciendo ahora es acceder directamente con el alias que habíamos creado que es Félix Barros a lo que es la carpeta de mi proyecto por ejemplo a esta carpeta también habíamos creado un segundo alias llamado mi proyecto vamos a ver si funciona y efectivamente si está funcionando este está accediendo a la carpeta mi proyecto de esta manera podemos ver cómo podemos trabajar en diferentes proyectos con carpetas diferentes y asociarle un alias y de esta manera tener el trabajo mucho más organizado.